Sé que estás cansado, estoy pero dormirás lo que quieras en el auto. 6 ah, de la mañana. No debí desvelarme escuchando la radio perda. ¡Sí, mesejetos! ¡Eso fue Rosette con Jeff Love del Lock! Son las 21 horas y todavía estamos a 27 grados centígrados. ¡Uy, qué calor! Si van en su auto por el carril izquierdo a 120 kilómetros por hora por el desierto, ¡suban los decibeles! Por ¡Salud mami! con jale, jale, jale, en el